Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas si no me conoces me presento, soy Espíritu y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Osiris, la primera misión de Halo 5 y la vamos a hacer en legendario. Ahora, podrás notar que mi menú es algo distinto a lo que probablemente tú tengas y es porque yo estoy jugando en la versión de día 1. ¿A qué me refiero con esto? Yo desconecté mi Xbox de internet y borré todas las actualizaciones, así no se actualiza. Y esto solo es posible porque yo tengo una copia física del juego, si tú tienes una versión digital vas a tener que jugar en la versión más actual. Esto solo se puede hacer este, para copias físicas. ¿Por qué hacemos esto? Es que hay algunos enemigos que son más fáciles de matar en la versión original, sin las actualizaciones. Por ejemplo, algunos hunters y algunos caballeros que pues, no cambiaron, porque ya después vinieron agregando actualizaciones donde estaban este, un poco más poderosos esos enemigos. Pero por otro lado, los jackals están muy muy rotos, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, una vez que ya, ya estamos listos, vamos a empezar. Pues sí, esa es una misión que podemos terminar bastante rápido, el récord mundial es de 2 minutos 55 segundos, pero es algo muy difícil de conseguir, así que lo que vamos a hacer es conocer las reglas básicas para hacer menos de 4 minutos, ok? Vámonos para atrás, vamos a agarrar la espada y vamos a empezar a correr, esto es porque cuando tenemos la espada en la mano nos movemos un poco más rápido, como 5%, si no me equivoco, más o menos si ese es el porcentaje O 15, ¿no? No estoy seguro Pero el chiste es que aunque la espada no tenga munición Nos va a servir bastante por eso Aquí lo que vamos a hacer es brincar Y vamos a seguir corriendo Y todo esto es ignorando A todos los crawlers que hay aquí Aquí simplemente brinco, meto el thruster pack Y sigo moviendo por acá Y ahora presta atención, brinco sobre la roca Brinco thruster pack y un soldier me empuja Este pequeño truco es este Lo encontré yo y básicamente lo que haces es aprovecharte del, del script De la programación del movimiento de estos sujetos Para que ellos te empujen Y puedes obtener algo mucho mejor que yo Aquí voy a esperar un punto de control Porque lo que viene a continuación Necesito, necesito explicarlo bien Cargando, genial, me das el punto de control Genial, punto de control Ahora, lo que vamos a hacer es romper por ahí Y vamos a ignorar a estos sujetos Vamos a hacer este pequeño launch Y hay varias maneras de hacerlo Hay una donde simplemente lo que haces es brincar aquí Después te dejas caer y que te pegue. Esa es una. Este, yo no la recomiendo porque es este... Tienes que llegar bastante rápido para que funcione. Y hay una manera más óptima. Que aparte es más rápida. Que simplemente es venir por aquí. Brincas y más o menos a esta altura te van a pegar. Metes el thruster pack para ajustar tu... Tu... Tu, tu trayectoria y después sales volando. Ok, más o menos esta es la... La manera. Ahora te voy a enseñar exactamente cómo conseguir ese disparo siempre. ¿ok? Vas a venir por acá sin frenarte. Y lo que vas a hacer es a la altura de este arbusto. Lo que vas a hacer es brincar y dejar de correr. Vamos a venir así. Y yo lo que hago es brincar y disparar. Entonces brinco, disparo. Y vas a voltear a ver justo a donde estoy viendo yo. A la, a la orillita de esa cosa de ahí. Es donde nosotros vamos a, a voltear a ver. Si tú te mueves más a la derecha. No te va a pegar. Y si te mueves más a la izquierda. Hay un este. ¿Cómo decirlo? Hay una barrera mortal que te va a matar. Las aspas no te matan. Lo que te matan es una zona de muerte que hay por aquí. Entonces, checa, por ejemplo, si tú te mueves. Si tú te mueves muy a la izquierda, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que tú quieres es mantenerte un poco a la derecha. Lo suficientemente para estar lejos de, de la, del área de muerte. Pero todavía en el área del golpe. Entonces simplemente, más o menos a esta altura, te van a pegar. Sales volando. Y vas a lanzar un. Un ground pound y vas a atravesar más o menos por esta zona. Lo que quieres es caer aquí. Ya que caíste, esto, esta zona es bastante rara. Lo que vas a hacer es eh, ir directo a lo que es esta cosa del sistema Forerunner. Lo analizas y vas a esperar ahora a que te den el cargando terminado. Vamos a esperar aquí. Va a vibrar tres veces esto. Vamos a esperar. Cargando finalizado. Y ahora aquí ya no, ya no me salió. Aquí okay, vamos a ver si logramos Por favor, quiero Quiero, por favor No, no, no salió, ok uh, Continuar en último punto de control Lo que ocurre aquí es que si tú te quedas atorado en esta zona Este, te, te vas a bloquear. Exacto, ok este, Lo que ocurre aquí es que si tú eres demasiado lento Te vas a terminar este atrapando en el mapa Entonces lo que quieres es que no ocurra Así que vamos a hacer esto rápido Simplemente en cuanto dice cargando finalizado Nosotros vamos a salir de ahí Y como puedes ver nos atravesamos Nos tienen que dar el primer cargando Después de que nos dan el primer cargando ya podemos atravesar Entonces presta atención Aquí brinco, hago parkour aquí Brinco para acá y aterrizo de este lado. Y una vez caigo aquí, vamos a agarrar granadas y vamos a seguir corriendo. Esta manera es este un poco complicada. Tienes que tener mucha paciencia y estar al pendiente con los puntos de carga. Y ahora, aquí no te voy a enseñar el Pedro Lounge, pero sí te voy a enseñar este. Ah, oh, bueno, nos dieron el punto de control. Como nos dieron ese punto de control, te lo, voy te lo voy a enseñar. Vamos a venir por aquí. Y no estoy seguro que me salga, tiene mucho que no hago el Pedro Lounge. Pero básicamente es agarrar en el segundo ciclo a esa, a esa esfera. Es que te pegue y vas a salir volando. Pero conseguir el ángulo correcto es difícil. Ese es el Pedro Lounge. Y ahorra unos 30 segundos comparados con el siguiente. Presta atención. Vamos a venir por aquí. Vamos a romper este muro. Y vamos a empezar a escalar. Vamos a seguir por este lado. Lo que ocurre aquí es que igual puedes morir bastante, bastante fácil. Uh, ten mucho cuidado. Vamos, vamos bien, vamos bien. Ahora sí logré esquivar bien a ese, a ese soldier. Aquí brinco, meto el turbo y sigo corriendo. Y vamos a venir por aquí, presta atención, brincamos y ya estamos aquí. Lo que voy a hacer es agarrar esto y vamos a esperar a que deje de moverse un poco. La escalo, la escalo y me pongo aquí. Y lo único que hay que hacer aquí es esperar a que empiece a girar. Brinco. Y nos va a dar ese pequeño golpe y lo único que hay que hacer es volar hacia allá. Aquí recibí muy poca muy poca velocidad, entonces brinco, espero... Y si te das cuenta, lo que hago es est estabilizarme. Simplemente Declarece brinca, estabilízate y espera a que empiece a girar. Entonces aquí brinco, estabilizo y me saca volando. Y ahora simplemente aterrizamos hacia este lado. Atravesamos por aquí y caemos en esta zona. Ya que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es entrar de nuevo al mapa. Entonces lo que puedes hacer es entrar por aquí. Y ya que entras al mapa... Quieres asegurarte de que si por ejemplo entras por más adelante Quieres regresar más o menos a esta zona Para que el juego sepa que estás Tienes que más o menos estar a la altura de esta, de esta rampa Y entonces ya que estamos ahí Ahora sí, venimos por acá Y te recomiendo agarrar eh, El supresor Darles a tus aliados esa cosa Darles a tus aliados esa de allá Y vamos a con el supresor Matar a este sujeto de aquí Vamos a lanzarles granadas a estos sujetos y presta mucha atención. Lo único que queda aquí es matar a todos los enemigos. Crawlers, Grunts, todo. Eh, siento muy rara la puntería del, de lo, del control en el One, honestamente. Toda esta sección tenemos que optimizar el combate, es la manera más fácil de hacerlo técnicamente. Tienes que optimizar el combate matando a todos los caballeros y las granadas o de otra manera. Pero bueno, en lo que yo lo hago, este, tú disfruta. Eh, tiene mucho que no hago este combate, así que me voy a tardar un poco. Obviamente lo que quieres es matar toda esta sección rápido... la manera más rápida de matar a los caballeros es así le destruyes el hombro y después le haces el headshot el problema es que Ah. No, no pude tener aquí buena buena puntería para darle Y una vez se mueren todos vamos a venir por este lado. Solo es cuestión de pues empezar a matar rápido. Y bueno, esto fue Osiris en el legendario. Gracias por ver y pues nos vemos en la próxima.